<risa> ser. Barra cero trato shit Generalmente yo Trato de ser, trato de Trato de ser más metódico Te falto ácido fólico, glutamato, monosódico Es ilógico, no eres el más vergas en el trópico Salpico a tu equipo de flow sacando los tópicos No traes procesador, este código No digo ser el mejor, no más lo demás es cómico No mijo, soy el necronómico No economizo ni saco el módico Puro recurso retórico Elijo pródigo el cabrón más Foxy sin condón, rifo la misión, saco la adicción chingo me la acción, al otro diar de la misión eso es la adicción, y en televisión es mi provisión, mis putas barras se convierten en mi prisión, cuatro rolas por dio cuantas, sigo rifándome les el mantra, puro tracks en los tracks, rap hasta las tantas, si saco toda la reata no aguantas, no discrimino perra, rabalera suripanta, Compartidos en Vidanta No te cuento mi forma de vida Güey, te espantas Quisiera poder olvidarme De todo lo que la pinche vida pasa Es cabrón el hambre Pero más cabrón quien se la aguanta? Y yo que no soporto nada La verdad es que no soy tan fuerte Como pensaba ja, ja. Trato de aprender a hacer Trato de no fenecer Sigo tronando tarolas Y pinches batacas por puro placer El curador, el concierge Enter de boy Just fucking boy. Fledged, discriminado por mi test desde el 93 Le habría de corrido en saltillo ya te las cypress Mi estilo es como el sol con la risa de naipes Rap de aliens te ponemos highway Voy por el fast lane, driving the highway Camino de wack, Hemingway Chingas tu madre Tu madre es una foca y no es perra que me ladre Estás oxiso ante los esquizos Tengo el flow que magnetiza Hipnotizo con estas libris tan precisas Pegamos como DMT en tu mente doble Garanzas son simientes. Mantente silente. silente.